Buenos días, o buenos días, según el uso horario, este, a todas y a todos los que vais a asistir o vais a visualizar esta charla de hoy. Eh, para mí es muy importante, sobre todo como responsable del Máster de Recursos Humanos y de las áreas de recursos humanos en los programas formativos que tenemos en el URIMES School, trabajar eh, el tema que hoy vamos a desarrollar aquí de manera incansable, no por otra cosa, sino porque nos afecta a cada uno de manera directa. Construir una propuesta de valor. Y um, nosotros... Uh, nos preocupamos y nos ocupamos de eso que se llama trabajo, empleo, este, intentar combinar formación con trabajo, este, encontrar el trabajo de mi sueño, eh, descubrir que la realidad es un poco más cruda que mi sueño, pero sobre todo, para nosotros en EODI es muy importante aportaros información y formación que y he tenido la suerte de contar, en el día de hoy, con Adán Gómez. Adán es psicólogo, que iba para neuropsicólogo. Y un día se le atravesaron las personas y la gestión de personas por el camino. Este, en España la expresión, el pisuerga pasa por Valladolid, hace referencia fundamentalmente a cómo, algo que en principio no es relevante o no parece importante, se convierte en una oportunidad. Y efectivamente, la oportunidad para mí fue que Adam me hizo una propuesta, me hizo una invitación que me pareció muy interesante. Y es, ¿qué pasa con la parte marketingana de la búsqueda de empleo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es esto de que hay gente, como ellos en tribu, que se dedican a esto? Entonces, yo le pedí que vinieran a contar. Pero además, eh, eh, una de las cosas que me pareció también más interesante es que a diferencia de mí, ¿okay? que ya llevo 90 años de distancia, etaria con ustedes, yo vengo y traigo a alguien que está en la misma situación que ustedes. Es decir, desde el punto de vista etario, muy cercano, desde el punto de vista profesional, muy cercano, pero sobre todo, que entiende... Las claves que hoy están afectando a las empresas de distintas maneras. Porque, y esto es una cosa muy interesante, no hay un solo mercado de trabajo. Hay muchos mercados de trabajo. Y entonces uno tiene que ser ir siempre por delante. Ir, ser más listo todavía que lo que es la realidad. Y eso es lo que queremos. Estos chicos y estas chicas, primero que todo, eh, normalmente son muy preguntosos. E intervienen mucho y tienen inquietudes. A veces te las presentan tan, tan, tan particulares que tienes que hacer efectivamente cómo convierto esto que es solo mío en algo que sea solo nuestro. Pero sobre todo, si son personas que van a aportar valor. Porque ellos quieren que tú les aporte. No se trata de dar recetas, lo que se trata es de aprender. Así que hoy tenemos que entender que... Ahora, aunque este sea el tiempo del cliente, el producto sigue siendo importante. ¿Ok? Adam, muchas gracias. Muchas gracias a, a, a ti, Pablo. Bueno, chicas, chicos, buenas tardes, buenos días a los que estáis por, por Latinoamérica. Encantado, gracias, Pablo, por la, la introducción. Aprovecho pues, también por contaros un poquito, muy brevemente, mi recorrido y así aprovechamos también de hecho, quiero que me gustaría que esta ahorita, ahorita de cuarto que estemos juntos, juntas, de alguna manera, pues oye, sea algo bidireccional. Es decir, igual que decía Paolo, que no sea simplemente que yo vengo aquí a contaros eh, eh, mi rollo y vosotros me escucháis, sino que yo también quiero aprender de vosotros, pues por lo que a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, más allá de las que las que yo, la, si yo os haga, que van a ser eh, muchas, por favor interrumpirme en cualquier momento que me que eso. Además, aquí por lo menos hemos un procedimiento que está fenomenal, así como más familiar. ¿vale? Os cuento muy en, en resumen, porque ya Pablo ha contado una parte de mí, efectivamente vengo del mundo de, de la psicología a nivel académico. Yo soy, bueno, asturiano, no sé si hay alguien por aquí de Asturias o del norte de, de España, pero yo me leí unos 8, 9 años aproximadamente, trabajando siempre muy ligado al ámbito de la consultoría de recursos humanos en general y sí que he estado trabajando también en, en un par de agencias digamos, de branding, eh, acompañando en esa estrategia de marketing a, a las marcas. Entonces, ¿no un perfil híbrido entre el típico consultor de recursos humanos, de multinacional, tal, consultor de recursos humanos de la empresa en la que trabajo ahora, que se llama Tribu, que somos muy pequeñitos, somos 20, simplemente, y nos dedicamos fundamentalmente a lo que comentaba Pablo, que pues acompañar a las compañías a ser capaces de sacar, primero de analizarlas y ser capaces de sacar a la luz y de hacer brillar todo lo, lo bueno que tienen que ofrecer a, a talento. ¿no? Entonces, también por conoceros un poco aquí a, a vosotros, de aquí más o menos, ¿cuántos ya habéis tenido alguna experiencia laboral hasta ahora? De aquí ningún. Ah, sí, mira, hay un par por ahí. ¿Aquí en de España o en.? Donde sea, donde ah, sea. No, sí, sí. sí, ¿no? Vale, a <risa> entonces la, la mayoría. Pero mira, recojo tu pregunta contigo. Caen de la. Karen, recojo tu pregunta y aquí en España, ¿cómo cambia, la, cómo cambia el baremo? Aquí en España, vale, uno de los pues, oye, vais a estar aquí para, en breve, esperemos que tengáis vuestra primera vuestra primera start. ¿De qué también aprovecho un poco un poco de tanteo? ¿De, de, de qué máster de qué grados, de dónde, de dónde estáis ubicados más o menos? Para yo hacer una idea de, de perfiles. Envíeis de, de, y, y recursos humanos. ¿Algún otro perfil? Marketing digital. Y marketing digital. Vale, pues mira, un mix, un mix maravilloso. Creo que vamos a estar todos más o menos en la misma línea. Se me venir un. El ingeniero químico pues igual no acabo no, yo del todo por lo que no he contar. Vale, a mí me gusta arrancar siempre como un poco metafórico y os traigo una, una pequeña cita de Alicia en el País de las maravillas popularmente conocido y mundialmente conocido. No sé si os acordáis que hay una escena en la película, y en la historia en donde Alicia está corriendo una de la reina de corazones alrededor de un árbol todo el rato, todo el rato y no se y siempre, siempre siguen en el mismo sitio y dicen pero si sí, parece que estamos bajos todo el rato, todo este igual que antes, le responde la reina. Pues claro que sí. ¿Y cómo si no? Bueno, es que mi país, dice Alicia, jadeando bastante, cuando se corre tan rápido durante tanto tiempo, se suele llegar a alguna otra parte. Y dice la reina, un país bastante lento el tuyo, replicó, aquí es preciso correr mucho para permanecer en el mismo lugar y para llegar a otro hay que correr el doble de rápido. ¿Habéis oído hablar de esta cita en algo específico? Yo concretamente la he estadio de un libro una novela que está muy bien, La Reina Roja, que se les digo, está, es, es muy bueno. Pero es que esta cita, yo la traigo aquí porque lo que nos trae a reducir es lo que se llama la hipótesis de la Reina Roja, que tiene mucho que ver también con el punto de con las teorías de, de la evolución Más allá del de el copy como tal, o digamos de, del texto como tal, lo que nos viene a decir la hipótesis de la Reina Roja es que en el mundo en general, los organismos, las personas, los animales, todo, dado los cambios, que están surgiendo y que vemos día a día y que han surgido a lo largo de todas las épocas de, de, de la historia, el que no se adapta se va a quedar en el camino. Es decir, los cambios a los que los que nos, que nos están rodeando continuamente son tan rápidos que tenemos que estar de continuo, como decía la reina de corazones, corriendo no solo eh, en un nivel uno, sino en un nivel por dos para ser capaces de avanzar. Y esta es un poco la reflexión que nos abre a debatir un poco lo que está también pasando en el contexto laboral, no hablo todavía de, de talento o de recursos humanos, hostia, un par de slides para, para llevar a ello, pero en el contexto laboral. ¿Habéis oído algún hablar del, del mundo UPA? ¿Os suena? Vale. ¿Qué os parece el, el concepto del mundo UPA? ¿Os acordáis de las siglas? ¿La U ¿O ¿La U? ¿La C? ¿Cambiar? Yo no puedo... ¿Cambiar? ¿no? cambiar ¿no? ¿Sí? No puedo la ¿Cambiar? ¿Cambiar? ¿Cambiar? la Vale. ¿Qué ocurre? La, digamos, la... este modelo del mundo buka surge en los años... o sea, en los años 80, incluso en los años 60, me quiero sonar, a raíz de temas de sociopolíticos por una, una serie de guerras y demás. Me parece que se llegó a establecer hasta prácticamente eh, muy poco. Allá donde iba a una charla, que estaba el mundo buka. Como para recorrer, hay que arrancar con el mundo buka. Bien. El mundo UCA, yo no, yo no os voy a hablar del mundo UCA porque para mí nunca ya ha muerto y creo que estáis de acuerdo conmigo en el punto de que eh, hace, es pues que ya parece que hace poco, pero hace bastante, eh, estamos en 2023, hace, va a ser este año tres años, el mundo cambió radicalmente ante un evento que nadie se esperaba, como puede ser una pandemia mundial con todo lo que pasa, ¿vale? Entonces, ahora lo que sí que venimos hablando, más allá del mundo UCA, y aunque se explique este modelo porque es bastante. Eh, digamos refleja bastante la realidad que hay en día de hoy pero siempre digo después se aplica el modelo es decir me da igual el buca que el bunny para el que consiste que mañana va a ser el, el el rosa me da exactamente igual o sea los modelos precisamente eh, muchas veces nos los venden como una doctrina igual que modelos de un proceso o una forma de hacer las cosas los típicos 10 tips para triunfar en no sé qué yo cada vez que veo un titular 10 tips para algo Digo, eh, no lo voy a leer. O sea, o no sé si o, eh, los de recursos humanos o, bueno, incluso los de NBA, sí. donde hay ese LinkedIn, todos los días sale las tendencias, eh, lo, lo leí ayer, tendencias para el mundo de los recursos humanos de 2023. Y otra charla que vi que hace poco también, dije, vale, cojo estas tendencias y busco a leer en Google Noticias, buscáis tendencias recursos humanos y ponéis dos, eh, 2003. Vas a ver que verdaderamente si <risa> sí podemos leer exactamente que esas 10 tendencias son exactamente las mismas ¿me vas a decir que en, que en 2023 necesitamos resolución de un problema? Pues claro, y en 2020 y en 2021 y en, y en 1999. O sea que yo por eso siempre mucho temas de grandes modelos de grandes tal, no soy muy partidario, pero este sí que lo descubrí hace poco y me parece como un muy, muy ilustrativo también del mundo que estamos viviendo. Hablamos de la B y no me voy a enrollar mucho, ¿eh? Porque esto es un poco un poco rollo. Hablamos de la B brittle, frágil. El mundo es frágil, es decir si nos imaginásemos una, una luna de coche, ¿vale? ¿qué pasa cuando te viene una chinita, una piedecita a la luna de un coche? A priori es con un pequeño impacto que dices que no, el coche. pero con un cambio de temperatura repentino se crea como una redecilla y estalla la luna del coche. A eso se refiere la facilidad. Esto es lo que está pasando en las empresas ahora. Pequeños movimientos, pequeñas cosas que pueden llegar a ocurrir a veces desencadenan unas consecuencias inesperadas de, de, de, de, por seguro, ¿vale? La A se refiere sobre todo a esa ansiedad que estamos teniendo en el día a día, no sé si estás de acuerdo, de todos los días estamos esperando que pase algo, me voy a algo más terrenal, pero eh, en el mundo influencer y en el mundo famoso, eh, o sea, llevamos este, un enero que circuladito si tasas se para que si la canción esté la que si se segundo. Es decir, por favor, va ¿vale a haber algún día que no pase realmente algo importante. Hace esto los días que si sí. vuelvo a la primera también, Ahora vamos a pavio. A ver, calma, o sea, esa ansiedad de que estamos pendientes todo el día que de que pase algo. ¿Cómo se materializó esto en las en las empresas? Porque eso, al final te genera una tensión. Todo, todo el día estás esperando a que te venga un marrón internacional o que te venga un mar, una una de un cliente Estamos en un entorno ansioso, ¿no? La M, no lineal. No existe realmente una causa-efecto. Lo hemos visto con el punto de, de, de la pandemia también. Es decir, eh, antes teníamos una percepción de las cosas, y vuelvo al tema de los procesos, que yo no me estoy muchas veces de, del todo, de que si haces esto, te va a ocurrir esto. No, no existe una causa-efecto. ¿Cuántas veces, quizá, en, en esas experiencias laborales que me contáis que habéis tenido, Igual eh, bueno, nos hemos esforzado muchísimo en un proyecto, muchísimo en, en, pues, en una nueva forma de hacer las cosas, una, una implementación, etcétera, y luego realmente no ves que haya un retorno que tú te esperabas, ¿no? Es normal, el mundo es cambiante, no podemos estar a la espera de que todo, según te lo planifiques, vaya a ocurrir. ¿vale? Y finalmente, ya termino, incomprensible, que está sobre todo al tema de, del dato, ¿vale? Eh, muchísimos datos, en el caso de Google Analytics, los de, los de MBA pues bueno, marketing digital también estáis rodeados de datos, datos, datos, datos, datos. Los dashboards están fenomenal, pero también es verdad que si sí, no somos capaces de saber o interpretar cuáles de todos esos datos, cuál, cuál de toda esa información que nos llega día a día, esto me interesa y esto no, para que nos sirve ¿vale? Estamos intoxicados de todo esto. Os traía este modelo porque probablemente a partir de ahora lo vayáis a, a escuchar más, y si en algún momento os hablan del BUCA, decís, ya, ¿habéis venido el de Ivani? Y quedáis muy, muy bien, porque esto es todavía más, más actual que, que el BUCA. Vale, ¿para qué me sirve esto? Para introducir también el punto de, de, de, de un foco de este arte, de, de esta charla de ¿no? que es el empleo Al final, este mundo cambiante, este mundo lineal este mundo ansioso, ha, ha tenido también consecuencias para lo que es la gestión, la de del talento. Probablemente sí. habéis oído hablar de la, la gran dimisión, la Great eh, Resignation, que es un fenómeno que se dio el año pasado, Empezaba, empezó en Estados Unidos hace o sea, un, poquito, un poquito antes, y es que a raíz de la pandemia ha habido una dimisión eh, brutal a nivel de gestión de, de, de personas en las compañías, porque la gente de alguna manera se había replanteado eh, un poco la forma de vivir, y dice yo esto o no lo aguanto más, o yo quiero cambiar mi forma de vida, etcétera. Y han dimitido en muchos. Pues esto también, de alguna manera, es un poco una ciclo. Porque si investigáis un poco sobre la refreshmentation, eh, y hay datos que lo avalan, se ve un gráfico claramente en donde las dimisiones voluntarias iban a un aumento, los movimientos, los movimientos, los movimientos, En una gráfica perfectamente lineal, que pasa que en la pandemia, pues, en esa gráfica bajó porque la gente dice, aquí me quedo, no sé qué tal, y luego se pues, la pandemia, pues eso se es exageró. Pero, pero que tampoco es una cosa, por eso, de romper un poco los esquemas con los modelos o los grandes ciclados. Tampoco es una cosa que ha sido a raíz de la pandemia y ya es así. Son cosas que ya se lo viendo Pero lo que quiero decir es que el mundo la gestión del talento cambia. Esto tiene mmm, repercusiones pues, también para las empresas a la hora de, alguna manera, de atraer candidatos cada vez. Y es lo que yo veo con, con mis clientes. Tienen más problemas para decir, ostras, pues es que no me no apunta la gente a, a mis, a mis eh, ofertas de empleo. ¿No ha atractivo para el talento? ¿Por qué es esto? Efecto, bueno, por esto surge hace, bueno, unos años ya, bastante tiempo, el punto del de employer branding. Eh, ¿Alguno me sabría alguna me sabría definir qué podría significar el employer branding? Así en una frase, en título, o aquí qué resuena? No falta hacer una definición de, de diccionario. La marca del empleado. Bueno, la marca del empleado. Venga, más. La no respuesta correcta ni incorrecta. Brandning para para cada uno puede significar una cosa. Empresas que venden a que la mata las empresas se venden, alguna cosita más. Cómo todo esto que ahora las empresas computen con el del güey, ¿Cómo no se sé, ¿sí? uh, to work. Ajá. O sea, más o menos, que es como un conjunto, tanto lo que hace la empresa como las actividades principales del empleado y todo eso, uh -huh. para los beneficios que podemos no recibir por esta empresa. Uh -huh. Exacto. Al final, fijaros, en Player Branding se divide en dos palabras: Employer, talento, empleado, etcétera, y Branding, marca. Etc. Todo lo que habéis dicho, efectivamente, eh, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las conversaciones entre empresa y candidato han mutado. De alguna manera. Esos modelos antiguos se basaban en su gran mayoría en que la empresa lanzaba ofertas y el candidato pues, aplicaba y ya está. Y ahora estamos viendo por todo esto que estaba pasando, estos modelos, el contexto del mercado laboral, etcétera, que esto cada vez es más difícil y que el candidato alguna vez se puede poner un poco exigente a la hora de decir, oye, pues yo es que quiero ir hacia aquí, o, quiero ir hacia aquí, o lo que tú me ofreces no me interesa, por eso las empresas están... Tratando de ser cada vez más atractivas hacia, hacia el talento. ¿vale? Para mí, la relación ideal es que entre ambos haya una conversación fluida, de tú que me aportas y yo que te aporto. ¿Estáis de acuerdo con esto que os acabo de, de comentar, de cómo esto da? Pues no, no tenéis que estar de acuerdo. Pero, eh, que os, os baño no tenéis que estar de acuerdo, ¿no? como os decía desde un principio. Eh, no os creáis de primeras todo lo que leéis, todo lo que, lo que os dice. Vamos a ver a lo largo de, de la presentación y de, de, de esto, que realmente esto obviamente es una mala tendencia, es algo que está ocurriendo. Leeréis titulares de que esto que acabo de decir es así. ¿Es mentira? No, pero no podemos generalizar. Es decir, ahora, si, si hubiera alguien aquí, programador o CRM Manager, directamente se podría salir de, de la charla, no va a tener ningún problema. <risa> Por él o por ella, en este, en este sentido. Pero el resto de mortales nos va a costar igualmente. Es decir, ahora los titulares, las tendencias, parece que nos están vendiendo de que las empresas se van a pelear por nosotros. Porque hay una guerra del talento, habréis leído. Porque hay una falta de talento. No es tan así la realidad. La realidad es que el día de mañana, cuando apliquéis a una oferta de empleo, igual que vosotras y vosotros, pues va a haber otros 100, 200, 1000 aspirantes más y lo interesante es que se es capaz de destacar entre toda esa amalgama de, de personas, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo eh, y me gustaría que, bueno, que pensarais en si alguna vez, buscando empresas, o viendo, no sé, pues, de empleo, y en las páginas de carrera, habéis visto alguno parecido, ¿vale? This Bye. is another generic problem. Vamos a y estar atentos a lo que dice porque además tiene un punto único también no el punto de, de, de, de. Sí, la luz. Ah, vamos a, eh, a Sí. No, ahí, This is another generic recruitment video. Let us begin. Do you see these doors? These are office doors. They lead to a corridor, which leads to an office full of people walking and talking to each other. This probably means they are busy. Deep in thought, he gazes beyond the horizon. If you chew on a pencil, the shot would be more dramatic. You see, let's back to a Spanish conference room full of people with emphatic of arms while teammates listen intently. Tea. You can almost taste the dedication. Here comes token longboard breath. His workplace is just like him, super fun and laid back. Let this oversized quote in a common area inspire you. Here's a cool idea written in dry erase marker on a glass wall. Witness the positivity this arrow conveys because it is breaking up. Okay, all right. Hold on, hold on. Stop, stop. Hasta ahí, ahí me quedo antes de darle a lo siguiente. ¿Cuántos vídeos de estos habéis visto? Si es habitual hacer este, este tipo de, de vídeos en, en una página de carreras, en una página de empleo. Bastante habitual. De hecho, podría haber traído un ejemplo real de muchísimas compañías que hacen este tipo de vídeos, pero hasta feo. Esto realmente es una, una campaña de employer branding de una compañía que lo he para. Para que no saliera, porque justo además ahora le da la vuelta y es lo gracioso de, del vídeo, pero precisamente que implica a esos vídeos tan genéricos. O sea, yo, cuando, yo, por ejemplo, eh, dentro de nuestras estrategias en cloud Branding, mucha gente quiere un vídeo. ¿Qué quieres un vídeo? No, voy para esto, bueno, ¿cuánto presupuesto tienes? Eh, X. Digo, vale, no, no te da. Dice, bueno, pero y uno de estos con. con hay muchas imágenes por internet genéricas y, y demás, claro, Además, un banco de imágenes, bueno, pues ahí te puede quedar. Eh? ¿Para qué tienes un vídeo de employer branding? Un vídeo en donde, donde, te, donde te tú estás demostrando cuál es tu punto de valor, cómo, cuál es tu, tu punto único y vas a poner imágenes de archivo. Es como si te, te, te, te, como si te, si te pusieras un perfil de Linkedin con Brad eh, pico o con Angelina. ¿eh? Um, de Linkedin no quiero decir, de Tinder. Es que no, no tiene sentido en ningún. No. Y hay infinitas compañías que van hacia esto. O sea, vemos la diferencia versus esta compañía que vamos a ver primero el primer video, pero luego os explico también, que es eh, más cositas que, que hacen que ahí lo tenemos. la diferencia. Una de las en Europa saber cómo aquí? Simple. Primero, Y luego, So they're building 230,000 scooters with EVACs and bringing them to 230 cities this year. Or the engineering crew building a data sharing platform to help cities solve problems. Like the fact that we spend 100 hours a year in traffic and all of that is just trying to pick things up. But Simona and her team, yep, they have a solution. Get things delivered instead, whatever they might be. And use the time you save to do what you want, like mountaineering, apparently. What up, old drag? I'm not sure you can hear this. They're launching in new cities this year. I think he's saying a shared car from a place after 25 years. And free up some space for the people. Problem? that so. That's Venus, and and jeez. This year is because they're solving two problems at once. Helping 100 million riders move around, and two and a half million drivers make a leap. Good thing they may have black belts in Excel. <laughs> That's Marta and Marcus. His problem? Private cars taking over our cities for decades. His solution? Starting a company that replaces Simple. He's right? Vosotros y vosotras, pero yo personalmente, si tengo que elegir entre trabajar en, en, en esas típicas compañías con esos vídeos genéricos versus en, en Bolt en este caso, obviamente me quedo con, con Bolt por toda la charla. Que, que ya simplemente el vídeo me resulta, pero el vídeo es una de las cosas que hace Bolt por ejemplo, ¿no? Porque vemos también, si entráis con Internet, que una verdad, tiene un carril site bastante eh, bien definido, es decir, tiene como todos sus valores, todo lo que aportan. Oye, te hace atractivo, voy a aplicar a, a esta empresa. Por cierto, ¿por dónde se les aplica a una, una oferta de empleo? ¿Sabéis ir a los career sites de cada una de las, de las compañías? ¿Sí? ¿Sí? sí. También. También por LinkedIn. Si tuviéramos que decir, yo aplico más por LinkedIn, Facebook, etcétera, tal, que por los career sites. Sí. Sí. Sí, Muchas a al CareerSite. ¿Estamos todos de acuerdo? Vale, ahora, ahora, ya, ahora no, no es que todo lo que diga es para que diga diciendo, ¿eh? <risa> ya, ya, ya hemos acabado con los comentarios. Vale, pero aparte de los, los, los carrierside vemos en sus redes sociales, en Instagram y en, y en TikTok, no solo contenido de negocios, sino también contenido dirigido al talento, que es un que de Google, de estos vídeos, etc. Una cosa que me parece muy interesante es que tienen mini vídeos ya veis, 40 segundos, 54 segundos, de posiciones específicas. Eh, dice, un día como el eh, de operaciones de, de tal, un día como mecánico. Sí. Sí. Esto realmente, nosotros trabajamos con muchas compañías que llegan a este nivel, es, eh, es de, de admirar. Luego, también Glasgow. ¿Conocéis Glasgow? ¿No ¿Habéis sí. en él? ¿Soléis ir a Glasgow? No, ¿Alguien, ¿Alguien que lo conozca? Venga, pues cuéntanos, cuéntanos. Yure, cuéntanos en qué consiste Glasson. Glasson normalmente eh, sirve para dos cosas: uno, publicar ofertas, uh -huh. eh, donde tú revisas si se asusta tu perfil, y por otro lado, ex empleados califican a las compañías. Entonces, cuando uno se va a postular, aparece la calificación de cada compañía y hacen comentarios sobre. Es una herramienta muy útil, deberéis de, de, de investigar un poco con, con ella cada vez que vayáis a aplicar a una posición y dichiar. Voy a aplicar a a, posición, dicha, qué? Pues a aplicar lado, qué pone lado de Glasgow. Sí que es cierto que hasta ahora estaba mucho más presente en Estados Unidos y Latinoamérica, Norte de Europa, etcétera, pero... Cada vez más está llegando también a, al mercado español y cada vez más las marcas están preocupadas por tener un buen perfil en las A mí también una de las cosas que, que, me, que me parece muy útil es pues, la pregunta que nos entra todos: de que es una oferta de empleo, te ofrezco esto, esto estudio y demás, pero mi de empresario nunca habla ¿no? en las ofertas de empleo. Cosa que, de acuerdo a la ley, dentro de poco va, va a cambiar porque creo que vamos hacia una transparencia total de cuánto es el salario que pero en das lo puedes ver: oye, cuánto cobra un tal de semana ya. Tanto, ¿vale? Ya se apuntarla porque es una pues, bueno, aparte de lo que decíamos, eh, ¿qué más tiene de trabajo VOL? Pues eso, esos perfiles dan en las plataformas de empleo y de, y de reputación. Os preguntaba antes, employer branding, decíamos, es la marca eh, de la empleadora que tiene una compañía. Es la herramienta, las estrategias que tenemos por aquí para atraer talento. ¿Vale? Hacemos todo esto, pero el tema es. Y esto es perfectamente normal, y, y fijaros, 500 tienes que nos vienen a nosotros a decir, oye, quiero una estrategia de empleo branding. También piensan así, se les olvida una parte fundamental del empleo de branding. Del player, el empleo branding tiene dos grandes focos. Por supuesto, el más destacado, el que más se ve, de alguna manera desde fuera, porque nos estamos faltado en esta compañía, es el de atraer al mejor talento. Pero también, y es, vamos, 50 50 igualmente importante, generar engagement interno. Yo si tengo una marca, una empresa, y quiero que la gente eh, trabaje en ella, ¿quién mejor va a ser el mejor embajador de, de, de marca que los propios empleados de, de esa empresa? De ahí es donde se derivan los programas de azúcar, casi, que se llaman, que son programas de embajadores de empresa. Y convertimos a, a entre nosotros, convertimos a, a, a trabajadores de las empresas en influencias de su propia empresa. Les ayudamos a cómo, destacar la empresa en las redes sociales, cómo recomendarla. También luego el tema de los, de, de los programas de referenciados que vos habéis de guardia, Es decir, oye, pues eh, yo te bonifico si me traes a alguien de valor. Todo eso también es importante. De es decir, tanto atraer hacia afuera como generar el engagement interno. Eso es muy importante. ¿vale? Al final, digamos, a nivel general, efectivamente, pues es la imagen que una empresa da con calidad de empleado. que tiene que perseguir siempre estos dos objetivos. ¿vale? Actualmente, en el Project Branding, muy parecido, porque podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando de, de este proceso, pero para decir una estrategia de employer Branding siempre hay que tener dos focos claros. Una parte, ese in and out, es decir, esa parte del talento interno junto con el talento externo, por supuesto, y también siempre tener muy presente, si trabajáis en, en departamentos de selección, departamentos de, de employer Branding, que tanto el área de talento, el área de recursos humanos, tiene que ir de la mano con el área de marketing. Y es la gran lucha que nosotros tenemos en el día a día. Eh, para los de marketing dicen, no, no, a mí déjame tranquilo, tranquila, que yo tengo mis planes de contenidos para Instagram, para LinkedIn, para tal. Y yo tengo que poner que la empresa la, la RSC, tengo que poner que cuidamos el medio ambiente, tengo que poner que estamos expandiendo, está y los de eh, talentos como ya, pero es que yo tengo que poner todo lo que ofrecemos porque si no, no me ve la gente. No me aplica, tal. Siempre hay esa pelea. Eso, eso, eso hay empresas que por suerte, ¿no? Pero la gran mayoría tienen esa pelea entre de estos departamentos. Por tanto, la de la chica de, de marketing digital, según trabajo con algunos compañeros de, de recursos humanos, o los del MBA y acabas de recursos humanos en digital, llevaros bien, porque gracias a eso conseguís muchas cosas. Partiendo de esto, ¿cómo trabajamos una estrategia de branding en el desastre? Primero, detectamos qué necesidades puede tener el cliente a la hora de atraer el talento o generar ese ingreso interno de, de la marca. Clarizamos una parte de esa investigación. Escuchamos activamente qué significa esto. En la investigación, sabemos pues, cómo está la competencia. Hacemos eh, un análisis de toda la parte cultural, visión, valores que pueda tener esa empresa. Escuchamos activamente a líderes, qué de la compañía. A, desde líderes hasta la gente de prácticas, a tus entrevistas. Conte, Con todo eso, de manera, voy muy rápido porque es para que comprendáis un poco cómo funciona, porque es importante dejar otra vez vuestra propia propuesta de valor. ¿vale? Conceptualización y como todo eso, le ponemos forma en base a una serie de dinámicas de ejercicios que nos permiten configurar un discurso común que se, traduca, que se traduce perdón, en esa employee value proposition, la EVP, que es lo que luego nos permite tener una serie de discursos, una serie de mensajes, una serie de atributos clave para activar este VP a través de Cosas como lo que veíamos antes de por, a través del mi video, a través del el perfil, a través de contenidos para redes sociales, etc. ¿Vale? Esto es en general cómo funciona una estrategia de employer branding de SiteP, digamos, ¿vale? para que tengáis un poco la visión. ¿Qué ocurre en la mayoría de las compañías, o al menos eso nos pasa a nosotros cuando vienen a, a trabajar, que de alguna manera, en primer plano siempre tienen pues esta serie de eventos, ¿no? en lugar de estos que, que veíamos antes, pues ¿eh? necesito contratar a X perfiles ya porque lo estoy expandiendo, etcétera, etcétera. Vale, vamos a hacer ahí descripción, vamos a publicar la oferta, vamos a ponernos a reclutar, vamos a seleccionar y se contratan. Y hasta ahí se queda en un segundo plano, pues toda esa parte de análisis que al final es lo que te va a permitir destacar, es lo que te va a permitir resultar atractivo para el talento. ¿vale? ¿Por qué? ¿Significa que los que hacen esto de primer plano, este es un plano, el otro, son peores empresas, son peores organizaciones? No tiene por qué, pues, por ejemplo, eh, puede ser por falta de tiempo, por falta de recursos. Esto este, todo esto que hemos visto de, de, de Volt, pues es una pasta realmente producirlo, hacerlo analizarlo, aterrizarlo. Eso es mucha dinero las empresas que no se lo pueden permitir y que quizá quieren invertir más en, en, en los beneficios al empleado. O sea, que veamos una, a, al igual que, igual que os decía antes, Jolín, pues no me atrae un vídeo genérico. Pero eso no quiere decir tampoco que sean la empresa, sino que de alguna manera no tienen esta visión, no tienen el desconocimiento de que lo importante sacar es sacar ese uniqueness de lo que ofrecéis al talento y no tanto en pues, un vídeo genérico. Pero no quiere decir que sean malos empleadores. Puede haber infinidad de causas por las cuales se dejan esto en un segundo plano. ¿vale? Y yo os pregunto ahora a vosotros, ¿cómo cuando de alguna manera estáis buscando empleo, os pues enfrentáis a esta tarea? Es decir, ¿cómo, eh, ¿Cómo empezáis? por dónde empezáis? ¿Qué empezáis a hacer pasos igual si tuvieras que poner como de una serie de steps ¿qué empezáis a hacer cuando buscamos nuestro hueco en el mercado laboral? ajustar ajustar el currículum bien buscar la empresa a la cual yo estoy enfocada buscar las empresas a las que estoy enfocada bien más cosas más hacemos pero yo miro las páginas de cada una de las empresas, verifico la información que tienen que uh -huh. verifico dónde están ubicadas, aparte de eso, de, que, de lo que dice juliet de la hoja de vida, veo... Bueno, yo veo a quiénes. En España lo digo por experiencia. Sí. Si me queda cerca, me queda muy lejos de mi casa. Claro, bueno, bien. <ríe> eso es. Muy importante para algo normal, claro. ¿sí? Eh, sí, sí, sí. Vale. Y, eh, sí. y después de que me construyo, veo cuántos son a ver cómo voy yo en esa convocatoria. Bien. Y sí, sí, tengo también, también mirar cómo están las compañías con las que me están uh -huh. O mirar si están en el World. Work, uh -huh. si... si es una habitación favorable. Uh -huh. Si hay algo que pudiera recomendarme o hablar acerca de la compañía en uh -huh. Bien, bien, vamos bien por ahí. Para hacer alguna pregunta más. También hay otra Vamos a desarrollaros un poquito más. ¿En qué, en... Muy bien. Hay otro, hay otro sello, como quien dice, parecido al Greatest to World o al Top Employer, que ahora mismo el nombre no, no recuerdo, pero que principalmente. Aún un poco a hacer una auditoría de esta, estas cosas de gusto. Es una empresa que medioambientalmente está eh, bien. Y de hecho, deciros que además estamos en, en la semana del Top Employer, que han salido todos los Top Employers esta, esta semana. Entonces, como bueno, pues eh, todo el mundo ha sacado su, su chapita a, a relucir. Mira, soy Top Employer. ¿A vosotros les decías vos que es Top Employer? Una cosa? ¿Qué me haces yo? Voy a decir una cosa. Yo veo esa información y a veces me ¿En plan? Cuéntame. Y voy a decir por qué. Eh, veo como que la empresa es, muestra mucha información, eh, da mucha mucha vista. Entonces, yo digo, ¿será que se muestra mucho y realmente es como es? ¿O realmente es mucho y yo me siento pequeña para eso? Entonces, uh -huh. como que es lo primero que tengo en la sensación de que veo. El, no, el top 10 de las empresas, uh -huh. eh, no sé, de España. Entonces, veo. Eh, Iberdrola, eh, Movistar, eh, Movistar o Telefónica, no sé qué. Entonces yo dije, ah, no, pero en esa empresa debe ser Repsol. Y yo dije, bueno, ¿será que mi perfil es adecuado para esa empresa? O, o no sé, eso mm -hmm. es lo primero que se me viene a la cabeza. Mm -hmm. Vale, ¿sabes cómo funciona tu employer? O el Great Stuart. Creo que, eh, no sé cuál es cuál, pero ustedes saben por lo menos cómo funciona así la. ¿Saben ¿Sale, cómo funciona? Para si yo soy top Si tengo una empresa, quiero ser Top Employer. ¿Qué tengo que hacer? 2.500 trabajadores. Uh -huh. Tiene que ser una motivación. Uh -huh. ¿Y qué requisitos La auditoría sí. primero y luego tienes que incorporar una serie de programas y eh, tienes que saber exactamente para qué liga vas a jugar. La nacional, la continental o la mundial. Uh -huh. Y luego estás amarrado a ellos en el vida ¿Por uh -huh. qué? Porque evidentemente al año siguiente vuelven y para volver al sello tienen que seguir apareciendo determinadas cosas. Pero esto no es para todo el proyecto, para esto, para eso, para esto. Porque hay un mundo uh -huh. alrededor de las empresas que vive de certificar, de uh -huh. um, cualificar y demás. Uh -huh. En el caso de Top Employee, se empieza por el estudio de clima uh -huh. eh, y motivación y un poco... Eh, la diferencia es que está centrado en lo que dicen los trabajadores. Uh -huh. Lo cual para muchas empresas es un romper con, una, con un techo de cristal que tienen, porque, y a partir de ahí el mismo principio. Con la diferencia de que efectivamente ahí puedes jugar. Pero tienes que jugar con su la regla. Las reglas siempre las fija en eh, mar las reglas marcos, quiero decir, las fijas la, fija la eh, empresa que valúa. Me vale para Merco, me vale para uh, Universia, me vale para cualquiera de estos, inclusive la nueva que está este, Chauvmak eh, Experience, eh, que es, es la, la última que ha llegado al mercado, que son los franceses que están evaluando la felicidad, utilizando certificaciones de felicidad a empresas este, o trabajador de trabajadores felices, y es más o menos siempre. Ahí Pablo le ha dado una clave por donde quería de, decir que al final esas empresas viven de certificar. Detrás de eso hay que pagar un dinero para que te quitarlo. Eh, ¿no? Y hay que decirlo: no, si hay paga... que ponerse, no hay que ponerse paranoico de que este, hay una empresa malvada que claro. paga y se lo dan. No, no o en sea, no. cada empresa se juegan mucho. Exacto. Eh, te hacen una auditoría, o sea, no es fácil tampoco ser eh, ser tope empleado al final. Luego también es como, bueno, pues una, una insignia que, que tienes más, pero la gente que aplicamos a, a ofertas no sabemos lo que hay detrás. Ah, esto te igual. Tal cual, realmente. Y aparte, las comunicaciones que, que, que han salido. Pero, yo voy a completar una cosa porque a partir de lo que estabas comentando y hablando, yo puedo decir lo de mi experiencia, yo nunca busqué trabajo. Hazme a mí me buscaron, ¿ok? Yo he tenido tres trabajos en mi vida y los tres me llamaron antes. ¿Ok? Decir que yo en una historia de casi 40 años solo he tenido este trabajo y que nunca he buscado empleo. Pero mi experiencia es que el, en el mercado, el ser, entre comillas, demandante de empleo es malo. Uh -huh. Mientras que en el departamento de recursos humanos, buscar talento es bueno. Es decir, ¿por qué? Porque tú vas a buscar a la mejor gente y demás. Pero en el mercado, Mucha gente que está buscando empleo está haciéndolo, entre otras cosas, porque está mal. Si uno encuentra a alguien, y yo no lo digo porque yo mm, eh, viví la experiencia de formarme como coach, y esa es una profesión de los 40 años, ¿ok? De cómo se llama, eh, en mi época se decía, de Breaking Point, donde estás a punto de quiebre, donde dices, mira, voy a cambiar de vida, y algo, ¿ok? Me he divorciado, este. Le escribí la canción a Piqué, todo. Bueno, el caso es que una de las cosas que encontrábamos es que había gente que te decía, que hey, yo no quiero trabajar. Yo no quiero volver al mercado. Yo no quiero volver a esto. Yo no quiero volver. Parece que siempre es un problema no tener trabajo. Cuando en realidad es un estado. No lo tengo. Y... A, a mi experiencia aquí, y ustedes lo saben porque yo me ocupo de esto con ustedes, es que a mí me preocupa la angustia. Porque lo que notas es a la gente que va entrando en un hueco de ansiedad. Yo, por ejemplo, les explico a todos que el mercado europeo en general se mueve con una velocidad pasmosamente este, retardada respecto al Latinoamérica. En Latinoamérica todo era pantalla y contratan a la gente de hoy para el taller. ¿Por qué? Porque allí las necesidades son otras. Sus problemas son otros Y claro, cuando tú llegas aquí, y por ejemplo usted, yo se lo cuento a mis alumnos de recursos humanos, AXA, sí. tiene, como tiene tan poquitos procesos abiertos, se toman cuatro meses para hacer un proceso de selección. Cuatro meses. Y entonces cuatro meses donde efectivamente maceran este embadurna este, este, este calientan, es verdad, porque es un proceso muy trabajado. Y así ellos lo han definido. Y yo creo que a veces eso no lo comunican bien, el mercado no comunica bien a los demandantes de empleo. Qué bueno. Que además tienen esas necesidades, pues evidentemente hay que meterse, hay que, hay que llevar dinero a casa, hay que pagar la habitación. Entonces, y eso yo muchas veces lo noto, sobre todo con, la, con los portales de empleo. Mm. Entonces el portal de empleo, por ejemplo, deshumaniza al buscador, al, al demandante. De empleo. Tal, cual, tal cual. Y además muchos portales, el propio empleador no puede, como quien dice, modificar mucho, no puede personalizar mucha, mucha cosa. Por eso te es decía lo de las career Site, porque es más interesante. Ahí ves la esencia de la, de la compañía, sí, porque ahí sí que hay manejo. Pero en un infojobs, yo olvidé que dice, ¿no? Y le preguntaba esta mañana en Podemos poner una imagen, podemos poner mensajes, podemos poner... A ver, podemos, tenemos unos cuadritos para poner unas cosas, pero no mucho. Entonces, al final, hay que cambiar el logo, eh, el logo bueno, y, la, y, la, y el título de la, de la oferta, pero realmente son todas iguales. Simplemente se despersonaliza un mogollón, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vale, decíamos, eh, fenomenal, eh, pues eh, revisamos currículum, prospectamos eh, las, eh, las páginas, como pues decía Karen, ¿verdad? No están así luego en la realidad. La realidad es que luego, en una misma posición, el resultado pues, eh, se encuentra con infinitos candidatos que aportan a, a esa posición pues prácticamente por igual y que muchas veces es muy difícil decir: oye, pues con cuál me quedo. Me quedo con el que más machete a los grandes, que me quedo con eh, el que me despierte algo, me quedo con el que de alguna manera marque la diferencia. Y por eso estamos hoy aquí y por eso por manera, quiero transmitir este estos mensajes. ¿no? Fijaros, y ya vamos a entrar en, en más materia todavía de, de, de vuestra valor y proposición. Antes hablábamos de este proceso, ¿no? Ha cambiado un poquito la, la slide de, de color, pero este es el mismo proceso que yo os decía antes que utilizamos para eh, las empresas, que, que tenemos que hacer para tener una estrategia de, de. Pues es exactamente el mismo proceso que vosotros, vosotras, idealmente deberíais de llevar a cabo para ser capaces de sacar a reducir vuestra propuesta de valor al al mercado Entonces, siempre igualmente tanto dentro como fuera teniendo en cuenta tanto vuestro talento vuestras habilidades vuestras experiencias vuestra como vuestra marca personal también Y partiendo de siempre ya vamos a ir punto por punto de estos de estos de este esquema de detectar mis necesidades de conocerme de pensar en mis objetivos qué es lo que realmente quiero hacer qué es lo que necesito dónde me encontraría mejor al principio empezamos simplemente pues bueno pues sí podemos revisar el currículum podemos si buscas un poco por Google, decir, oye, ¿cómo buscar empleo? Te dice, bueno, identifica tus fortalezas, sus fortalezas y debilidades, pero ve más allá. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Creo que lo decía alguna de vosotros, decir, oye, el valor, ¿no? Que, que tuviera, como, tuviera los valores compartidos con mi compañía. ¿Tenéis claros cuáles son vuestros valores? ¿Los tenéis como que dice, Lo no digo por tiempo, pero bueno, claro, es en vuestro mapa mental de yo soy así y yo me encuentro mejor en esta compañía. es el. Sí, Primer paso, cuáles son nuestros objetivos, ¿vale? cuáles son nuestras oportunidades. Luego, análisis de investigación, por supuesto, vamos a investigar a través de mil páginas, a través de nuestros Google. Ahora lo vamos a ver. Oye, tenemos una herramienta maravillosa en donde podemos tequear toda la información a nivel mundial que nos interese. Aprovechemos, ¿no? Escucha activa, preguntando a gente, creo que también decís por ahí alguno de vosotros. Eh, sí, no, tiene no que Bueno, no sé si lo habrán visto ellos, pero esta semana ha salido, igual me estoy metiendo yo en un jardín, pero lo de o sea. la auditoría que han hecho, bueno, que pues se van a multar a las Big Four, eh, sí. Sí. Sí. me parece muy fuerte, entonces, tú ves eso, va a afectar a los puestos que tengan, o sea, a la búsqueda suya que tengan de empleo y demás, porque yo veo eso, sí, Deloitte y lo demás, suena fantástico, pero si tú ves jornada de 12 horas, el que te sí. de los empleados y si tú buscas opiniones que yo tengo amigos que trabajan ahí no vas a querer o sea por mucho que te ofrezcan luego la condición humana y el, tra y el trabajo del día a día no es bueno exactamente sí es la, también una de las noticias de, de es la que el, el problema de el problema de, de que sea una noticia que la inspección del trabajo haga su trabajo y se convierte en un malo. Ya, ¿ves? No lo, no lo malo. Ah, no. ¿Por qué qué pasa? Porque, claro, esto es interesante. Eso es un convenio colectivo que no se hace rato, ¿Ok? Es el único sector de trabajo en España que la, los, las empresas se levantaron de la mesa de negociación. El convenio colectivo del sector consultoría está vencido, pero lleva dos años. Y es porque, efectivamente, este gobierno. El actual español quiere ponerle una serie de límites y las empresas de consultoría dicen, no somos como cualquier empresa. No dependemos de nosotros, dependemos de las necesidades de nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, ese, en ese impasse, que ha pasado? Esa es la Y efectivamente, hay dos cedas. Pero, a mí yo tengo gente que conozco que dice, en Madrid, salir a las 10 de la noche de trabajo, no hay problema, puede ir a cenar. Pero si salgo a las 12 sí es un problema, porque ya todo está cerrado. Es decir, la discusión trasciende. Hay gente para todo. Hay gente que se puede tirar en un proceso muchas horas, y hay otra gente que no le vale. El punto es que las empresas, y lo digo porque yo he estado dentro, funcionamos sobre la base de lo que se llama el perfil. Y la realidad es que no es lo mismo ser una profesional, del marketing, eh, con máster en marketing digital, eh, y no tener, eh, por ejemplo, mayor responsabilidad. Cuando digo no tener mayor responsabilidad, es no tener mascotas, planta o niño Pero si uno decide, por ejemplo, cambiar el estatus de vida, las prioridades cambian. Dentro, si somos buenos, sabemos qué vamos a hacer con esto. El problema fue, uh -huh. Cuando tú ves todas las imágenes de... Yo les muestro a ellos el famoso anuncio de Heineken, de de Buster. ¿Ok? Qué bueno, qué maravilla trabajar en Heineken. No, Heineken que ah, vender cerveza. Y todo lo que se hace, se hace alrededor de esa idea. Ahora, yo quiero vender cerveza. Tú estabas hablando ahora de los valores. O esa es la primera pregunta que yo quiero hacer. Pues no, yo no voy a vender cerveza porque yo esto me opongo a todo tipo de eh, consumo que genera adicción legal o legal pero si yo no me respondo a esto yo no puedo refinar y yo lo que creo es que el entorno no nos ayuda ¿Sí? a que de repente los profesionales se sienten ya en eso que quiero yo trabajar ¿Sí? yo digo que la gente que trabaja con Shakira es una maravilla <risa> <risa> porque Shakira encontró a la gente que ella necesitaba ¿Por Paquita la del Barrio tuvo que hacer 30 años su canción famosa y lo hizo solita? Porque evidentemente no es marketingiana, porque no ha vendido, no sé millones un y demás. Pero la canción de Paquita la del Barrio es peor que la de Shakira. Sí, sí, sí, sí. Dice, pero no es que dice barbaridad, dice cosas que son ciertas. Pero, pero cuando uno la ve, dice, y ahora qué fue lo que le dijo, quiero reunirme contigo. O sea, Paquita no es tonta, Paquita ha sido hecha a sí misma. La gente que trabaja, el chico este, que no me acuerdo cómo se llama, el, el productor de la, la canción de Shakira, Gracias. efectivamente, es de lo mejor. Uh -huh. Porque además encontraron en el mes más anodino del año, pongo uh -huh. una canción. Pero ya Mayri uh -huh. ya no es, ya no sabe. Shakira ya no es. Ahora estamos en otra de despecho. <risa> y <en Gabriel> <risa> Y, y, y después hay otra cosa que sí es cierta. Las empresas no saben contar las buenas historias porque las convierten en las biográficas. Parece que todo el mundo le gusta todo el mundo, y es lo que sabemos todos. Las buenas empresas, las que nosotros conocemos, hay gente que no es buena y hay cosas dentro de la empresa que son despreciables porque la empresa perfecta no existe. Ahí está. De ahí lo que decíamos antes, de eh, que no tenga una, esa pedazo de campaña de marketing como la que tiene porque está muy chula, la igual que decirte que empresa. No, eh, bueno, como el alumno de, de Paira del Barrio, pues puede ser eh, repuestos o. pérez. Pues, eh, yo tengo un, yo, una amiga mía tiene, su padre, como tres tiendas y almacenes de utensilios para el baño, en plan tuercas, inodoros, etcétera Y es una empresa estupenda. ¿Trabaja ese hombre algo dentro de, de branding? No. ¿Quiere decir que eso sea mala empresa? En absoluto, tampoco. ¿vale? Pero que igualmente, pues igual hay un Deloitte que de repente te paga mmm, no sé cuánto por hacerte un pedazo de vídeo, etc., y también tiene una serie de condiciones. Vuelvo a lo de antes. No os creáis tampoco nada de lo que. No, nada, creeros o sea, alguna cosa. Pero, pero pues siempre el que la, la, la, la, la, la cuestión está en cuestionables, ¿vale? Para coste. Pues, vale, pues, claro, hay que también investigar es, es el mismo caso de uno si uno se mostrará tal cual uno es para eso nuestra no psique sabe exactamente que tiene que regular algunas cosas hay que y hay gente que por ejemplo se muestra tiende a mostrarse peor de lo que es o hay gente que siempre tiende a mostrarse mejor de lo que es porque como decía Jung el momento de verdad de un ser humano dura exactamente cero coma. Entre el momento que despiertas y el momento que tomas conciencia que estás despierto, automáticamente el sistema empieza a funcionar. Tal cual, tal cual. O dejo porque me tengo que ir a hacer sí, esa vale. recuperación. <risa> Adán, habla. Vale, gracias, Pablo. Gracias, chicos. Seguir <risa> Seguimos sí, pues entonces, eh, como digo, el mismo proceso que utilizamos para las empresas para definir la estrategia de software es learning, es el mismo proceso que podéis utilizar vosotros para definir vuestra value y Y vamos a ir ahora punto por punto. ¿vale? Que, eh, bueno, vuelvo a poner el mismo sí, ya se me olvidaba esta. Al final, yo no sé si veis aquí yo, no, es lo que bueno os lo veo yo. Al final, ¿qué ocurría? Muchas veces nos ocurre, y es inevitable, que en un primer plano ponemos el, la necesidad, el sentido de urgencia, de necesito un empleo, voy a hacer un currículum, voy a clicar a, gente, a voy a hacer voy a selección, a ver si me contrata, etc. Ahí se nos olvida en un segundo plano todo este proceso anterior que debemos de tener en cuenta para ser capaces de diferenciarnos frente a la amalgama, la pila de currículums ya no son muy físicos, pero bueno, la, la, la carpeta llena de archivos de currículums que va tener un seleccionador en, en su mano, ¿vale? Y, lo, y hago el mismo significado con las entrevistas quiere decir que la gente, las personas que no hagamos esa segunda parte, digamos, que, que a veces nos queda ahí, de esa fase de análisis de investigación, ¿son peores candidatos que los demás? No, en absoluto. Quizás es por falta de visión, por falta de tiempo, porque desconocían que, se, que eso les podría aportar valor, etcétera, etc., pero probablemente podrían ser igual de válidos o más incluso que otros que sí que lo hacen. ¿vale? Entonces es importante que seáis capaces de hacer eso para, para diferenciarlos. Vamos a hacerlo. Que déjame, no sé... Sí. Mucho. Si apago otra. Si apago otra? otra, arreglamos otra? Venga, un poquito más. Sí. Vale. Por la... no, nos vamos a la mitad, ¿no? no vale, ya nos, queda, ya nos queda poquito. Vamos a hacer este recorrido, ¿vale? A través de una especie de, de ejercicio. Nos vamos a ayudar entre unos carácter, ¿vale? Y vamos a coger, en caso, por ejemplo, de, de Clara. Imaginemos que Clara que es una chica que está estudiando el Máster en Dirección de Gestión de, de recursos ¿Vale? Vamos a En la, a... la nube de, de clara, mente. <risa> <risa> es un poco cómo nos eh, vamos a hacer, ayudar a clara a acompañar en todo este proceso. ¿Vale? Y eso que quiero también que os veis pues vosotros de, de estas sesiones En primer lugar, lo que decíamos la detección de necesidades, lo primero es lo primero. En dos días, es decir, lo que decía el auto pero en dos días, por una parte, todo ese punto de valores, gustos, sueños, aficiones, ideales. Esto es importante también que haces sobre ello a la hora de encontrar trabajo. Porque pues probablemente igual os llama la atención pues, que hay oportunidades de desarrollo, etc. Pero luego cuando estás trabajando ahí, te das cuenta de que, ostras, este no es el sitio. Muchísima gente ha tenido ese, wow, que hable aquí. Bueno, eh, mi pareja, hace poco relativamente. Eh, Cambio de trabajo vez. Y al parecer era una empresa muy potente, moderna, etcétera, Y bueno, en general en la oficina eran todos un poco raterillos, ¿sabes? Como que iban con muchísima competencia unos con otros. Y yo, ¿qué hago aquí? Es que no es un estilo para nada. Encima ahora me han puesto como más responsabilidad y tengo que hacer como más proyecto. O sea, ¿qué hago yo aquí? Pues se dio cuenta tarde. Es una pena, Pero bueno, a veces nos viene una oferta, nos llama, encajamos, digo, bueno, tal también llevaros el punto de que eh, nada está escrito y la voy a dar muchas vueltas. O si sea, algún momento no encajáis en algún sitio, chao. Es decir, eh, soluciones siempre hay y yo os, ya os contamos un poco, entre Pablo y yo, mi, incluso mi trayectoria, y de más vueltas que un mono en el, en, en el mundo laboral. Y, y aquí estoy, ¿sabes? O sea, que, que, que eso no nos premio, ¿vale? Lo importante es estar a gusto. Lo que digo, autoconocimiento de esos días, Esas vías más, digamos, etéreas, más mmm, aspiracionales, ¿eh? vamos a decirlo así, y también la, la parte pues, bueno, más técnica que es habitualmente a lo que nos lanzamos en primer momento. ¿No? Pues, oye, a ver cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, qué background académico tengo, qué experiencia previa tengo. Eh, ¿Hay que olvidarse de esto porque estamos viendo el rol En absoluto, pero sí que es, yo lo pondría casi en una balanza del 50% de que es igual de importante, ¿vale? Porque aunque a corto plazo puede ser que esto llame más la atención, a largo plazo os aseguro de que todos esos valores, gustos, aficiones, eso que más os va a quedar en, en, en vuestro día a día. Porque al final el trabajo pues, no es una cosa que tienes que ir todos los días. Si no estás a gusto, tienes que ir todos los días, mal vamos. Preguntas que nos podemos hacer para decir, oye, esos valores los gustos que tienes. Vale, ¿Cómo un yo, yo estar ah, hoy? Pues pensemos, ¿qué me motiva? ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué aficiones tengo? ¿De qué se me pasa el tiempo volando? ¿Cómo funciona mi negocio? ¿Cuáles son valores o creencias? ¿Qué me puede faltar en mi vida? ¿Qué logros he conseguido en mi vida personal? ¿Qué experiencias me han marcado? Y muy importante, porque muchas veces, a veces, cuando hacemos este tipo de autoanálisis de nosotros mismos, nos cuesta, pues no sé, pero sabéis que es más fácil destacar el, el, el en el, lo el que no. O sea, lo que el, el, si hacéis el ejercicio, eso simplemente con un día, que estáis tomando algo tal cual, o tomando los documentos, comiendo, lo que sea, tal, oye, pues voy a verme esto, voy a reflexionar sobre esto. Y haces meses, si me vale, ¿qué tengo claro? Que no, imaginaros. Yo soy eh, antitaurino, me llaman para trabajar en una plaza de toros. Pues tengo claro, claro que no por, por eso, ¿no? pero suele ser más fácil también darle la vuelta a decir qué es lo que no y cómo se me sale el Es un muy desde de eso. En cuanto a las habilidades, debilidades, todo esto, pues bueno, es que es más sencillo, porque esa posibilidad es como que hay hacer un poco de un poco checklist, preguntar a, a la gente que tiene su alrededor, a tus compañeros, compañeros actuales, etcétera, oye, pues qué experiencia tengo hasta ahora, entonces funciona de desarrollo mejor. He trabajado en algún sector particular, en varios, qué implica en esos sectores, qué formación tengo, esto es para hacer cheque, ¿no? ¿Qué habilidades me definen? ¿Por cuáles destaco? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué logros he conseguido en mi vida profesional? Etcétera. Esto suele ser lo que actualmente, como digo, más hacemos y, y más. prácticamente sencillo a veces. No sé si alguna vez habéis hecho alguno de estos dos. Estos dos puntos os habéis planteado, estas cosas entiendo que esto la mayoría sí, quizá lo de arriba o oh, oh, igual también, si es así. ¿Lo ¿Habéis planteado lo de arriba? Oye, que me motiva la vida, logros, oye, pues vale, pensar en ello. Y vamos a ayudar a Clara. Dile. Yo creo que sí, no lo no sé. ¿La presentación? ¿La presentación? Sí, no, sí, sí, vamos, ¿La? Yo, la, yo os la mando, la, la tienen las compis y. Me <ríe> eh, en Clara, claramente, pues, oye, ¿qué hace Clara para hacer esta fase de, de investigación? le va a preguntar a su padre, oye, papá, a nivel de esta parte, sobre todo, de, de aspiraciones, etcétera ¿tú qué crees de mí? Igual dice, pues, mira, hija, es que de pequeña te encantaba eh, jugar a la, al juego este que tenías de, de, del supermercado. Recuerdo, tal, te va da a dar información, te conoces mejor que un padre o una madre, que un amigo, una pareja, Preguntar también a la gente que tenéis a vosotros alrededor, porque a veces eh, dice, les lanzáis esa pregunta, oye, claro, ¿tú, la dicho, ¿tú no crees que soy bueno? Creo que pues, sí, eres bueno en esto, en planificar. Entonces, ¿Por qué te dicen, pues por esto, por esto? Por pues, ostras, pues, pues, pues es verdad, tú mismo no te habías a ¿vale? Pero bueno, decimos que Clara, pues, por ejemplo, oye, también se da cuenta de que le gustaba un mundo en un animal. Es viajante, pero no, no de postura, sino más de mochileo. Es una chica que ha estudiado pues, ADE en su, en su carrera, le gustan las redes sociales, se le dan bien los números, es muy organizada y le ha preguntado a sus medios de clase que, dónde creen que destaca más y le han dicho que pues, destaca, destaca más en el área de, de selección, porque vio, vio el, último, el último trabajo que, que expuso y lo bordó Pero a todo esto, como es también va mucho de preguntar, de hablar con la gente, de investigar. Pues son como dos partes, no decir, oye, me autoanalizo y luego, como que dice, compruebo con el entorno si eso realmente coincide con lo que yo pienso o no, o con cómo más se puede complementar. ¿Vale? El segundo punto, análisis de investigación. Cuando vais de compras, me digo, ahora, pues hace pocas las rebajas, o tenéis una boda, un evento, un cumpleaños, lo que sea, ¿qué haces? ¿Qué pasos hacéis? Buscar un vestido. ¿Y cómo, cómo buscamos un.? ¿Cómo, cómo Perdón. Katia, ¿cómo, cómo, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Eh, ¿Para comprar un vestido? ¿Dónde lo sacas? Bueno, con internet, en de ser, hay una tendencia, hay un sitio donde voy y tal, hay una amiga, hay un sitio donde voy y tal, hay una amiga, hay un sitio donde voy y tal. Probablemente luego tienes una vuelta por las tiendas, en plan hay a ver qué hay, una vuelta por las tiendas online, hay a ver los catálogos, etc. Cuando vamos de compras, cuando quieres comprar algo, de, de lo más te informas, analizas, ves, ahí, yo, le doy un punto súper interesante también, el punto de las tendencias. Ahora que dulce, hay un elemento este, que yo creo que puede encajar ese rollo a quien llevo y tal cual. Pues esto mismo es lo que hay que hacer también cuando estamos buscando empleo. Ver las tendencias, investigar, analizar, preguntar a la gente, oye, tanto del mercado en general, todas estas cosas un poco más aspiracionales que veíamos al principio, que. Repito, con pinzas siempre investigar bien hasta qué punto son verdad estas grandes, grandes titulares, de estar, sino también oye, el sector en particular. Si me interesa la energía, pues cuáles son las tendencias del mercado de la, de la, de la energía, qué empresas están fusionando. Sabemos que cuando hay una fusión o, o, sí, o, una, o, o lo contrario, que hay una reestructuración, aparecen puestos de trabajo. Ostras, pues es que se han fusionado, me invento, eh, Iberdrola y Naturgy. Aquí va a haber movimiento. Voy a entrar en la página web de, de, de ella a ver si hay alguna oferta. Voy a buscar en LinkedIn si hay alguna oferta. Todo eso nos da muchísima información. ¿vale? Eh, situación actual y futura de esas compañías objetivo. Muy importante, que casi me lo salto. Un estado de empresas, creo que alguien lo dijo al principio, empresas objetivo a las que me quiero dirigir. No simplemente un coge este y pongo, Nato, Liberola, Andy, Libre, sino, eh, ¿por qué? O sea, ¿de qué sector son? Eh, ¿Por qué me interesa? ¿A qué vacantes ha aplicado? ¿Qué áreas me interesaría? ¿Qué personas clave pueden trabajar en esa empresa que me podrían dar información? Conozco a alguien que trabaja en esa empresa para preguntarle, oye, ¿tal? ¿algún profesor que tenga relación con alguna de esas empresas? ¿De dónde podría sacar más información de esas empresas? ¿Vale? Un listado de de, todo de, de esto. ¿vale? Seguimiento y actualización. Ponerse alertas tanto de noticias como de, de empleos propiamente. O Sabéis es que todas las plataformas de empleo, a la mayoría pues, tienen esa alerta de, oye, alertas de empleos similares que me notifiquen Pero también podéis hacerlo en cuanto a noticias. Como el de, oye, cada vez que salga una noticia de esto que me interesa, por qué vos que me salga la noticia. ¿Qué os va a dar eso también en discurso en un futuro? Cuando os enfrentéis al seleccionador de, de, de, y os preguntéis, ¿por qué te interesa esto? Pues con toda esa información, va a decir, ostras, ¿vale? O sea, este tío o esta tía sabe de lo que habla, sabe de dónde nos movemos, tiene una visión más global, no se ha centrado como que dices solo en, en lo que estamos aquí de seleccionador a, a cantidad, ¿vale? Y luego, lo que os decía al principio, el tip secreto, el tip secreto es a Google. Google. Es como, yo muchas veces, y esto cuando a trabajar, bueno, trabaja, bueno ya, ya habéis trabajado en, en, en otros países, pero cuando trabajéis... Todos los días, solamente vale, si que hacer la búsqueda en Google de algo. Es esto esto? Google. ¿Esta fórmula? No, Google. ¿Es malo? No, lo tienes que hacer todo. No, pero aprovechemos otra herramienta que parece una tontería, pero, pero que a veces no se nos ocurre. Madre mía, dónde analice yo el sector de la energía ahora? Estado del sector de la energía eh, 2023. Tendencia de de energía 2023. Es tan fácil como es, ¿vale? Epa, me pasa. Carla, ¿te ha hecho Carla para Clara? No, no. <risa> eh, ¿Qué ha hecho clara para ello? Pues oye, ha hecho una búsqueda en Google de oye, todo lo que le puede interesar de noticias eh, relacionadas con eh, economía en expansión. ¿Se han visto los noticiarios o los últimos, los últimos blogs de recursos humanos digital, de, tenía por aquí equipos y talento? Ha estado viendo, oye, pues los titulares, de pero también titulares del mundo, del país, de del ABC. ¿Pero esos los titulares? ¿Qué está pasando en el mundo? Eso está discutido, está también esa visión, más 360, ¿vale? ¿Qué ha hecho ella también? Pues también, oye, ¿vale? ha hecho ese listado de, de empresas objetivo que interesan. Ha bicheado, como, como decíais por ahí también, alguna career page de, empresas de, esas, de esas empresas objetivo a ver qué ofrece entonces, tiene. Se ha puesto alertas, vendió en LinkedIn, ¿vale? Ha hecho todo esto. Esto es un poco el trabajo que también eh, os animo a que, a que lleváis. Me voy al siguiente punto, la escucha activa. Bueno, eh, yo le voy a, a llamar el coño al third time. Es como, pues es que al final, networking, o el networking tal cual, pues esto es igual que ligar con la gente. O sea, eh, el networking no deja de ser ligado, pero con un nivel diferente. Eh, pero tú tienes que, de alguna manera, acercarte a la gente, ser atractiva para ellos, en el sentido de inte intelectualmente ¿eh? hablando. Si luego surge otra relación <ríe> del networking, fenomenal. Pero a priori, lo que, la habilidad a nivel mental, a nivel de skill que hay detrás, en el networking es también el el ser capaz de hoy mantener una conversación, acercarte a las personas, acercarte a la gente. Y aquí en todos los niveles habrá gente que se lance a decir, oye, pues me voy a un evento eh, de estos de Eventbrite, esto, que cada poco hay, pues mmm, café de Big Data. Pues, oye, me voy al café de Big Data, tal. Habrá gente quizá más, más tímida, lo que sea, y se conecta a, como los compañeros que están ahí en, en mi seguido, a un seminario de, de Masterclass, y seguro que ahí también conoce gente, conoce nombres, ve, puede preguntar, etcétera, sino por redes sociales también. ¿Por qué has utilizado Tinder? Porque pues, la gente con que le da reparo, el, el, el conectar en, en, en persona, pues oye, vamos a hacer Tinder. Lo mismo con, con el tema del networking. ¿Alguna vez le habéis escrito a alguien que no confíes absolutamente de nada por LinkedIn? Seguirá haciendo, porque eso también eh, es, es un punto de valor. Pero, oye, pues esta empresa que me interesa le voy a escribir al reclutador, le voy a escribir, imaginaos que si no vais a hablar de tus hermanos, pues le voy a escribir al CRM Manager o al LinkedIn Marketing Manager de esta empresa. Oye, te puedo ¿te preguntar qué tal es trabajar en tal, en, en, en? Y, igual en, esa, en ese momento nah. no hay ninguna vacante, pero cuando haya otra nueva vacante, esa persona, tú le vas a hacer una vas a decir, a esta chica, me voy a preguntar, me estoy haciendo interesante, eh, le voy a decir que estamos buscando a alguien, ya está la ya está, eso es el networking de, de valor, ¿vale? Como digo, sino también unas cañas. Oye, pues que tengo compañeros, compañeras de clase o de antiguos compañeros del trabajo, etcétera, que están dedicados a esto. Vamos a quedar con ellos, vamos a preguntarles, ¿cómo es esto? Yo estoy buscando empleo. También una de las cosas que, que se trabaja mucho en, cuando fomentamos la empleabilidad es el aviso a la gente en el sentido de simplemente decir, oye, yo estoy en búsqueda de empleo. Si te enteras de algo de esto, me, me cuentas, ya está, la carta tirada. Pero no por un tema de ir, entenderme, pidiendo trabajo. No, no, es un tema de simple. No tiene por qué saber. No tiene por qué saber que vosotros pues, estáis el para encontrar empleo. Entonces, digo, yo eso en algo, ah, que me dijo un granito una manita el otro día que, que estaba buscando. Que va a pasar no esta ¿Vale? El working, hablar con la gente, es fundamental. No solo eso, para la búsqueda de empleo, sino también en la misma línea de antes de investigar, pues os ¿vale? A corto plazo, como digo, es esa investigación y ese daros un poco de contexto de cómo se está moviendo todo y a largo plazo vais a empezar a hacer contactos y probablemente generar más oportunidades. ¿Vale? ¿Qué ha hecho Cla eh, Cagua? ¿Clara? No sé. ¿Esta chica? Eh, pues en este caso ella pues como tampoco es una persona como que eh, me encante con el guardia, es simplemente pues, hay un eventito que, que ha visto, eh, ha conectado con una persona que puede interesar de, de la, la antigua su, de su empresa, de su universidad antigua, y eh, se ha ido a comer una caña con su amiga Pili, que trabaja eh, en retail. Y ha tenido como experiencia nos puede dar una idea de mercado. Y entonces, pues, eh, Claro, ha he hecho esto. Pensamos en dos ámbitos que se en este sentido. Y vamos de alguna manera, recordemos, hemos detectado nuestras necesidades, nos hemos conocido, eh, tanto a nivel de habilidades, a nivel de valores, que nos hemos conocido. También a nivel de mercado, hemos, mejor dicho, hemos conocido el mercado, el sector en el que nos queremos mover, hemos escuchado a la gente, hemos conversado. Ya tenemos, como quien dice, un montón de piezas de ego para empezar a montar nuestra employee value proposition. Esto es un, una herramienta que utilizamos mucho también en, en marketing se llama el, el empathy man, vale para manera, conocer bien al cliente al que te estás eh, dirigiendo ¿vale? y se compone pues, que Tú tienes como que visualizar, hacer aquel tipo de persona donde oye, qué piensa, qué ve, qué hace, qué dice, qué escucha, cuáles son sus mayores miedos o mayores frenos, etcétera, y cuáles son sus mayores fortalezas, ¿vale? Adaptado a nuestro, al mundillo que estamos aquí hablando de, de la búsqueda de empleo, podríamos adaptarlo de la siguiente manera, es decir, oye, ¿qué necesito? ¿Qué dicen de mí? ¿Cuáles son mis valores y mis principios? ¿Hacia dónde dirijo y por qué? ¿Y cuáles son mis fortalezas y prioridades? La gran mayoría de veces, con mis problemas, estamos solo en estas dos cosas. Pero es muy importante también todo esto. ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Es que con esto, con este Empatimá, este Fast profile este es el propósito en Canvas de tipo. ¿vale y que aparece luego en el Business Model Canvas, pues de, de, bueno los datos más seguro también os suena, ¿no? como el que aparece aquí en una serie de casillas. Y la gracia es encontrar dentro de mi Empatimá cómo yo puedo encontrar... El, el nexo, la unión con el, la propuesta de valor que la empresa X está ofreciendo. Imaginémonos, por ejemplo, pues que Clara, dado que es una persona que le gusta, que estos que le gusta viajar, pero un lado de que se le dan menos números, etcétera, visualiza una posición, pues eh, en Lugarana, por ejemplo, la marca de ropa, que es una, una marca como muy eh, alineada con el medio ambiente, con a musical de Gustavo, etcétera, pues oye, ella va a ver Cómo encaja ¿no? en esa posición o en esa empresa y cuál va a ser ese fitting de, oye, mis valores, mis habilidades, etcétera, con la empresa, los valores y lo que me están pidiendo en este caso. ¿vale? Esta es la clave de, de todo, es decir, con todo ese proceso de análisis que hemos llevado a cabo, es ser de encontrar el match entre quién soy yo, cuáles son mis habilidades y qué es lo que me está ofreciendo la empresa. Que yo es el valor que yo le puedo aportar? ¿vale? Y ella, al mismo tiempo, es una relación direccional, es decir, al principio, ¿vale? Pues en este sentido, ¿qué vendrá después? Ahí ya tenemos esa Value Proposition, Lo vendrá la forma de activarlo. Y será entonces donde es interesante, aquí no me voy a enterar mucho, porque habría como para, para otra entera, pero el, el punto de daros un... haceros un, un propio plan de trabajo, es decir, oye, tengo ya mi Value Proposition definida, tengo mis necesidades, la visión que tengo acerca de cómo voy a enfrentar la búsqueda de empleo. Me voy a poner una serie de objetivos. Me voy a poner en marcha. Digo, oye, ¿qué acciones tengo que llegar a cabo? Tengo que hacer un currículum. Tengo que, eh, no solo hacer un currículum, sino hacer varios tipos de currículum en función de cómo me quiera considerar, cómo me quiera dirigir. Tengo que hacer una plantilla genérica para luego poder ir adaptando, que me sea fácil para mandar a unas empresas una cosa, para mandar a otras empresas otra. Definirte muy bien. Siem, siempre o sea para que no se interprete mal siempre siendo fieles a nosotros mismos y no poniendo una cosa esto no va vale a maquillar esto va vale simplemente como por poner el mismo símil de, de maquillar no es que me vaya a poner de drag queen sino que simplemente voy a hacer un contorno como para que nos entendamos un poco vale no es hacer una imagen completamente distinta de ti mismo por ti misma por muy atractiva que nos sintas sino simplemente encontrar tu nicho, encontrar tu, tu, tu huequito, de forma que en eso tú brilles frente al resto de, de candidatos. ¿vale? Pues oye, tengo que hacer eso, ritmo, tengo que hacer mi link, tengo que hacer lo que sea, ¿vale? Y poner una serie de prioridades también, con matriz, por ejemplo, de urgencia importante, ¿vale? La matriz no de muy paro de, oye, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué es lo que tengo por dónde tengo que empezar? Etcétera, ¿vale? ¿Cuándo? Muy importante, el tema de objetivos es SMART Cuándo lo debería hacer, ponerse fechas, ponerse deadlines, qué necesito a cabo para ayudarlos, quién me puede ayudar, o quién me puede dar eh, algún facilitador, quién puede trabajar en esto, o qué posibles obstáculos me puedo encontrar en el camino. ¿Vale? Y también, muy importante, a la hora de su implantación, ¿cuáles serían los indicadores de éxito? Pues, oye, si yo tengo de acción, pues es lo de hacer ese listado de empresas, el indicador de éxito podría ser que eh, a finales de mes tenga al menos. 10 empresas sindicadas con todas sus preguntas completas de esta empresa por esto, esta empresa por esto, eso ya ha sido indicado, pero ya me estoy poniendo en marcha, no simplemente estoy con un currículum y aplico esto, aplico esto, aplico esto, aplico esto, aplico esto y ya me llamarán, pero No, no, yo estoy en busca de trabajo, es un trabajo. Pues sí, ¿vale? Y pensar, también ya hace un poco de, de reflexión por ir, vamos, cerrando, perfecto pues, y 17, ahí, ahí a esto para terminamos en el requiter, en el seleccionador que os está viendo. La vida de recruiter es únicamente esto. Se encuentra mil y un currículums a día a día, la mayoría con la misma estructura, porque la gente va a Google y pone CV eh, si, eh, si Examples, tal cual, una plantilla. Y bueno, una con la foto más grande, otra con el color más pequeño, una redonda tal cual, pero al final siempre exactamente lo mismo. Más junto, pues oye, una cover letter que siempre queda muy bien, una, carta de, una cartita de, de presentación. ¿Ves? letter, examples, a tal cual. Y se encuentran millones de. La, la idea del reclutador a veces puede ser un poquito gris. Es decir, de lo que tenéis que hacer es ponerlos en su papel. Si vosotros podéis <risas> el reclutador o la reclutadora, ¿qué os gustaría encontrar? Ay, pues algo chulo, algo atractivo, algo que me facilite el trabajo. Que yo no tenga que ponerme alerta un el... ¿El qué? qué fácil fácil de, leer de leer. Y llamativo, en plan. Formación, esto me interesa. cumple de cumplir requisitos para popar. Exacto, bueno. en plan, venga, esto ya está. No, en plan. Es que ah. hay una media como que pueden ver tu currículum rollo 15 segundos o menos de toda la cantidad, depende de la oferta, en plan, tienen que llamar a la atención las tres primeras líneas. Literal, literal, palabras negritas, destacados, etc. O, ya que también tenéis que saber en proposition, transformar el currículum, o sea, el currículum a veces siempre... Segura empresa. La opinión, sí sí, pero y transformarse en una empresa y transformar también esas cartas de, de, de presentación en lo que podría ser una especie de documento de mi propia value proposition adaptada a esa oferta de, de empleo. Yo os traigo ejemplos personales, ¿vale? He tapado eh, logos de empresa, mis datos, etcétera, pero bueno, pues contratar por, por LinkedIn no hay ningún problema. Eh, esto, o sea, traigo cuatro, uno grande, y pues en, en pequeño para que veáis varios formatos, etcétera, pues este era una posición donde me postulé y yo hice ese ejercicio de value proposition y dije, a ver, ¿cuál es el match? Entre lo que me están pidiendo y lo que yo tengo, tanto a nivel cultural, a nivel valores, etcétera, como a nivel payments específicos, de hoy, estos, elaboré este documento, para saber que son cuatro slides, simplemente, oye, tal, me presento, te digo quién soy, te pongo aquí, a no ser una empresa muy fresquita, etcétera, bueno, pongo el fanpack. Después he estado trabajando, no sé qué, y bueno, voy organizé, no sé qué vale en plan como ¿Dónde está el match con esto que te estoy contando? Pues en la pasión, en no sé qué, no sé cuánto. Fui cogiendo cada uno de los puntos que ofrecía, que ofrecía, que pedía la oferta de empleo y fui diciendo: mira, pues por esto te hago más con esto, pues por esto te hago más con esto. ¿Cumplía todos los puntos? No. O sea, es que muchas veces es, impos o sea, es imposible cumplir todos los puntos de no, una oferta de trabajo, pero, oye, pero tampoco va a gustar al candidato que, que, que sea tal, porque igual es que sea tal. Le falta un, un verano o nunca culturalmente. ¿Sabes? Entonces, como, oye, facilitémoselo. ¿no? Lo mismo. Pues, oye, punto por punto, nunca fui en esto. Me... Y ahora vamos a ver qué resultado dio esto. Eh, pero, más allá de la visibilidad en el propio proceso de selección, de ser algo llamativo, de ser algo fácil para el reclutador, de decir, ostras, mira esto, qué fácil, ¿no? Ah, pues a poner, encaja en esto tal cual. Es simplemente que también luego en la, en la entrevista va a estar muchísimo discurso, porque. ¿Cómo selecciona un, un... los de recursos humanos? Venga, eh, prueba. ¿Cómo selecciona un, un retwitter? ¿Cómo se hace una entrevista? O igual estáis empezando <risas> el, el, el, el... Pues bueno, hay como varios... Hay, ¿Sí? Ah, <risas> hay una serie de clear questions, que es como... Venga, pues si, si me responde a esto y tal cual. Hay una serie de preguntas por competencias, que es como porque vienen como camufladas que te ponen una situación y a ver cómo respondes, detrás de la competencia tal cual, que bueno, si tiene como una, una checklist, esa checklist tú ya has trabajado previamente haciendo esto, te va a ser útil también a la hora de tener discursos, lo que, lo que quiero decir. Esto fue el resultado. ¿vale? El resultado fue pues, un email de la, de la cofundadora de la empresa, etcétera. Oye, me ha encantado tu candidatura, tal cual, un auténtico, coloquio me dijo, mira, esto se ha compartido esto, amigo, porque me pareció brutales porque no te importa, no sé si no sé cuándo. Tal. Y ya directamente la, la entrevista. ¿Quiere decir que si me acabes esto a llamar? No. ¿Quiere decir que yo conseguir este empleo? No. Eh, ¿Qué pasa? Eh, pero esto, este ejercicio que yo hice, me sirvió para luego, eh, por un lado, porque además esta fue la primera, coger el tranquillo para hacer varias, ¿vale? Es eh, decir, oye, ya tengo más o menos una plantilla, no sé lo que tengo que decir, etc. Y sobre todo para darme también un discurso, ¿vale? Más ejemplos, más epa, más ejemplos eh, eh, sí, pues de, de esto, Esta, por ejemplo, estas dos eran una entonces digo, oye, voy a poner la portada como se en el móvil, para ya atraer de alguna manera el resultado. En este caso me, me presentaba, aquí les hacía concretamente, oye, ¿dónde está el match de cada uno de tal? Siempre agradecer el tiempo. Esta era más de porque me parece un poco más carga, entonces la decidí hacer un poco más, más, eh, más polite. Pero bueno, esto aquí, por ejemplo, destaqué tres grandes valores. En esta no encajaba mucho, pero me interesaba trabajar ahí por sus valores, porque me molaba la empresa. Entonces dije, bueno, voy a destacar de todo lo que piden las tres grandes cosas y vamos a ver qué. Tal. ¿Vale? ¿En qué alguna con estas empresas? No, no entré porque justamente me llamaron de, de otra que no me interesaba más y pues, pues, pues me fui a, a, a esa, pero me llevó al menos para conseguir esto. Esto sería uno de los sitios que en mi plan de acción Podríamos poner y conseguir una entrevista. Dime, Kai. Vale. Eh, claro. ¿El devuelve a donde tienes la hoja de vida o lo que mandaste? Eh, Esa o la que tienes en vale, resumen. Ok. Esta, sí. bueno, eh, tú me informaste que eres psicólogo y vas asociado también al marketing, que trabajas en el trigo y, y demás, ¿cierto? El, la forma en que entregaste tu hoja de vida también está relacionado por el puesto o por la profesión que tú tienes. Sí. Es para saber si es sí o no. Porque no es lo mismo una persona, eh, te lo digo, es eh, más de sí. mi perfil. Yo soy ingeniero industrial vale. y toda mi vida he trabajado en el área de papel, cartón, borrugado y demás. Vale. Entonces, este tipo de formato, no sé si de pronto se queda acorde a una empresa que puede entregar ese, ese, ese currículum porque creo que va a, como que va a decir, no, esta no está asociada a lo mío. Uh -huh. Tiene que ser como de otra presentación, el currículum. Ahí está. Entonces, sí. Sí, me hago entender. Me hago entender y me alegro que me lo hagas porque se me ha ayudado a comentaros un punto. De hecho, me voy a, a esta que se ve más claramente. Si os fijáis, como quien dice, cada una tiene un color. Quiene, no se ve muy bien, pero bueno, cada una tiene una tipografía. Cada, eh, o sea, yo cuando hice estas. estas Tal, eh, incluso a nivel iconos, me fijé cómo se comunicaba la empresa, cuál era el tipo de documentos que hace la empresa, es decir, probablemente, imagínate, si pues una empresa como muy de abogados, no sé si hay un despacho de abogados, tendréis también que ver un poco cuál es el estilo de comunicación de despacho de abogados. ¿Puedo presentar a un despacho de abogados eh, esta con los iconitos de, de likes? No, sería todo lo contrario. Pensé que me ibas a, a, a decir, Karen, que si sería interesante, que esto también lo he visto alguna vez, eh? sin duda, al menos la entrevista, yo creo que te, que te la llevas, como trabajabas en el punto de, de cartón, papelería, etc., vendía enviar tu, tu currículum de una forma como original, digamos, esquísima. yo hace poco vi un chico que para entrar, no sé en Vuitton, o no sé dónde era, era una, era una marca de perfumes, hizo como, no, era una marca de bolsos, esos chiquititos que tienen un nombre, no sé cómo si se llama, es que de pues hizo su propio currículum, maquetado así como en un bolsito, y eso lo envió a la atención del Departamento de Recursos Humanos. Y la entrevista se la llegó ¿sí? también de, de una forma original. Y a tu pregunta, por supuesto, pues, tú siempre tienes que adaptarte a allá donde vas, un poco a la estética, a la forma, no solo de estética de imagen, sino también al tono de voz que utilizan, las expresiones, es lo que en Publi y llamamos la identidad verbal, ¿vale? Las keywords que utilizan. Vale, entonces, por supuesto, eh, esto de, de ponerlo así como muy chulo, en mi caso, como me dedico a eso es fenomenal, pero en otros, tendréis que cuidar, dime, del eh, No, justo con esto, digamos, este tipo de, de, de presentaciones a la empresa para los representantes y todo eso, eso lo harías como una adicional como tu carta de presentación, para veces, ¿no? Sí. adicional a la parte ya un poco más teórica de... Pues currículum. los datos del currículum, cuál es tu experiencia en sí. Sí, eso lo, los, lo, Es como un adicional. Eso lo como un adicional 100% porque, aunque nos parezca como muy buena idea, eh, puede ser que haya empresas que directamente, si no tienes el currículum, por lo que sea, incluso por bases de datos, etc., pues no puedas aplicar. Entonces, como tú no sabes cuál es las reglas del juego, al menos siempre... Lo básico hay que presentarlo, que es pues, lo hace el currículum vitae, un perfil de género, etc. Y luego, como complemento, esto por supuesto lo veo como 100% complemento, lo apelo para sustituir un poco a una carta de presentación, etc., de una forma un poquito más, más dinámica. ¿vale? ¿Y qué haces? ¿Lo envías por correo o, o lo presentas en a la hora de la entrevista? Pues mira, en el caso de esta grande, creo que se lo envió por LinkedIn, es que hace tiempo no, no recuerdo. Y estas, no sé cuál, pero me acuerdo que una de ellas ponía, típico, su currículum y otros documentos, pues lo ponen mucho. Pues me acuerdo que era algo así. Por correo, a veces es difícil que no lo tienes. Es decir, pero si no, pues lo puedes enviar por, por internet, vale Y ya para terminar, y para cerrar un poco el círculo antes de que no se nos vaya la, la hora, recordar a Alicia, como empezábamos este seminario, de que, oye, al final. El mundo o se mueve muy rápido eh, y tenéis que estar continuamente. O sea, este trabajo de análisis, de introspección, de estudio, etcétera, tiene que ser continuo. No vale que lo haga durante un mes fenomenal, ahora ya lo tengo. No, tenéis que seguir siempre continuamente andando a la doble velocidad que el mundo se mueve para precisamente avanzar en, en, en esto y no quedaros atrás. Y yo cuando de la presentación, vamos, terminas con terminar con, con Alicia, que ¿no? es como un personaje muy inocente, muy ah, y tal cual. No, yo prefiero que os vayáis aquí, ya que vamos con el artístico femenino, con esa Nati Pelusi, <risa> con una fuerza que al final, pues vea, aunque ha luchado, se ha reventado, ha estado dándole tal, y gracias a eso ha tenido éxito. Así que nada, hasta aquí. Eh, no sé si tenemos algún tiempo para alguna, si alguna pregunta o, o similar, sugerencia, crítica, ¿No construcción pero yo caso muchas partes de esta vez, que si se ve a la familia, de ve a la persona que está en carta. Es porque en un país como una carta de referencia existe, pero aquí no se llama totalmente carta de presentación. Aunque bueno, yo he citado referencia. También hay cartas aquí hay cartas de recomendación. Eso es otro. Hay dos es cosas. La de, la, de, la de presentación, la de presentación tú plan, que te presentas, hoy eso y tal, mis pendientes esta, etc, este, te ha firmado tú mismo. Y luego están las cartas de recomendación, que son las que puedes pedir a un antiguo jefe, a un antiguo manager, a un antiguo compañero, que sustituyen también de alguna manera a esas recomendaciones que de, tenemos el link, en el link abajo, que tú puedes pedir, oye, hazme una recomendación porque he trabajado contigo. Y te escriben, y luego sabes tú qué hacer. Como un, muy, muy, muy. Hay tres tipos, la de recomendación, que es de un antiguo jefe, manager o compañero, la de presentación, donde tú te presentas y que aquí os trae ese otro formato de, de value proposition, y sí. eh, luego está la salvedad del proyecto. Esta vez es la confusión, porque dice tal, entonces debería ser una que muchos españoles que las claro. escasas claro. de presentación, y eso era de hecho una. Sí, no, hasta aquí también le vamos a hacer de... Eh, mañana será de otro nombre en inglés, seguramente, pero... ¿Pero cuál, ¿Cuál sería la su carta pues de documentación? De, no hay, pues no hay una regla mágica. Depende de dónde viene, o sea, en qué consiste esa carta, de, de, de quién te recomiende, de qué manera. Eh, imagínate si tú has trabajado en energía y estás postulando a automoción... ¿Tiene sentido que te recomienden de energía? Pues quizás mejor que directamente tú te vendas. Ahora, si esa carta de recomendación imagínate que viene del CEO, de una empresa, de una mm, eh, ciudad muy importante el en el sector donde tú estás aplicando, pues realmente eso. Depende un poco de, de, lo, que, de lo que sea. ¿Vale? Más cositas, más preguntas. No, de, el, el sobre el asunto, en las pocas experiencias que he tenido acá, eh, creo que va un poco de del peso que tiene el networking, de conocer gente y que te relaciones y que esa persona te recomiende porque volvía por natural y frutánea, mandarte, mandarte contando hasta ahora, porque el camino del éxito se hace más lento. No digo que, sí. que no pueda pasar, pero creo que la vía es como más expedita cuando tienes a alguien conocido en empresa y tal, y te recomienda y te lleva y dice, Entonces el público lo pasa como a un segundo plano con percepción. Y todo esto, es eh, que no tenga valor e importancia, pero creo que va mucho de las relaciones. De, de, de conocer y recomendar y tal, mi Estoy 100% de, de acuerdo contigo. O sea, la, el, de, todo, de todo lo que hemos visto, eh, por supuesto, uno de los... O sea, si tuviera que destacar dos cosas, uno es eso. Él habla con gente, conoce a gente, relaciona, te investiga, habla a gente que no conozcas, crea esa red de contactos, 100% y, eh, y el otro es... Te esto? Te claro. te Claro, si llevas eso a esa persona, y también esto te vale a ti mismo para tu propio descubrimiento y el ser capaz de tener ese discurso de esa persona, como cuando te vas a enfrentar al seleccionador. ¿Más preguntas? Mi experiencia laboral es Pero a la hora de ahora estar buscando empleo, pues siento que. Pues a ver, no es una no no tarea sencilla la que, la que tienes, señora. Que a ver, muchas veces, también cuando, mira, por ejemplo, no del, del contenido, que es, que es hacer lo que gusta, es poner lo, lo, lo, lo que gusta muchas veces, lo que os decía de varios tipos de currículums. Eh, eh, también puedes eh, eliminar ciertas partes. Es decir, nunca vamos a. Y eso, ahora gente que te diga: guardar un poco, inventa detalle. Yo eso, nunca digo que, que lo hagamos porque en cualquier momento se en contra. Pero el omitir determinada información porque a ti te interese más posicionar que otra, eh, es pues así. ¿Qué ocurrirá? Que de alguna manera, pues igual eh, si tu experiencia anteriores es solo de, de ese área y quieres ir hacia otras pues te van a ver más como un junior, pero tendrás que ver qué competencias o qué eh, pues el invento, no sé exactamente cuál, cuál era tu función, pero si eras analista de, de datos para ese sector, mientras si tienes habilidades de, de finanzas, ¿vale? pues eso también lo tienes que, que destacar, que habilidades de finanzas, quizá darle un poco la vuelta, no tanto ten, he trabajado de esto y de lo otro, sino que mis funciones eran esta y la otra, y en un segundo plano, en esto, pero yo destaco por lo que hay detrás del puesto de trabajo, que lo puedo también aplicar a esta cosa nueva. ¿Vale? Eso también lo tienes que, que digamos, analizar muy bien. En plan, vale, yo en esta posición, en este sector, en esta empresa, hacía esto, esto, esto. esto ¿vale? ¿Qué hay detrás de esto? Estas habilidades. ¿Esta habilidad me me de la de querer Sí, vamos, ¿no? vamos a destacar esto. ¿Vale? Hay diferentes tipos de perfiles de, de currículums, El, el de. Ahí, pues oye, de tal fecha a tal fecha estaba aquí, de tal fecha a tal fecha estaba aquí. Yo hay los más competenciales, es decir, oye, habilidades. Y tú ahí destacas con palabras claves, lo que quieras sacar, vale. cosita más. Chicos, chicas, que Que tengáis muy buena tarde y, y, y a brillar como, como una tita y uso. <risa>